Advierten de nuevos peligros al consumir carne roja. Quienes se abstienen de consumir carne roja corren un riesgo significativamente menor de contraer cáncer colorectal que aquellos que siguen incluyéndola en su dieta, ha revelado un nuevo estudio de la Universidad Británica de Leeds. Del trabajo informa este 2 de abril el portal Medical Express. En el marco del estudio, los investigadores analizaron datos médicos y hábitos alimenticios de más de 32 mujeres del Reino Unido, los cuales fueron recopilados por médicos durante unos 17 años. Entre las participantes en el estudio se documentaron 462 casos de cáncer colorectal, con 335 casos de cáncer de colon y 119 casos de cáncer de recto. El análisis de datos demostró que mujeres que preferirían consumir carne de aves. Pescado o seguían dieta vegetariana presentaban un riesgo menor de padecer de cáncer colorectal. En este sentido, en enero de este año, un grupo de científicos de Estados Unidos. Reveló que los productos de origen animal con alto contenido en colesterol aumentan el riesgo de desarrollar tumores malignos agresivos. Para prevenir diversas enfermedades, los expertos recomendaron reducir el consumo de carnes rojas y productos lácteos.